¡Será mi ¡Una mi!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 Comitaste en mis pantuflas tres veces esta semana! ¡La cita es en diez minutos, Peppy! Sí. Uh, sé que hoy es ir al veterinario, pero estarás bien. Lo prometo. Hospital Veterinario de oh. ¡Oh! Creo que mi camaleón está enfermo. ¡Cambia de color! Primero es verde, luego mire. ¡Cambia a café! Peperán? Sí, aquí estoy. Parece que tu gato, Steve, tiene un problema digestivo. ¡Ay, lo sé! ¿Nunca ha metido el pie en una pantufla llena de vómito de gato? Bueno, ¿qué necesita? ¿Píldoras? La última vez tuvimos que darle unas píldoras enormes, le decíamos, ¡Steve, vamos, trágatela! Y él como que decía, ¡Jamás! Entonces teníamos... Temo que esto es un poco más complicado que eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Debo advertirte. Le diagnosticamos a Steve una enfermedad bastante seria llamada Pancreatitis Felina. ¡Steve! ¡No! Debe haber algo que podamos hacer. Bueno, le administramos fluidos intravenosos. Pero lo único que podemos hacer es esperar a ver si la inflamación de su páncreas cede. ¿Y si no es así? Tenemos que esperar. Si esto no mejora, es posible que tengas que tomar una decisión Así difícil. Sí, que estás pensando decirle adiós a la mascota de la familia. A veces, cuando un animal está sufriendo, el único modo de aliviar su dolor es... ¿Es qué? ¿Desconectarlo? ¡Steve es un gato, mamá! ¡No un tostador! Tenemos que esperar a que Steve se recupere, pero si no, tendremos que... Uh -huh. Ya sabes, no le dolerá. Sí. Le pondrán una inyección y se irá como si estuviera dormido. ¿Y luego ¿Qué? Bueno, vendremos a casa, lloraremos, extrañaremos a Steve y luego después de un tiempo, tal vez tengamos otro gatito, tal vez un persa peludo que se sentará en tu regazo y se perseguirá la cola y... No, no, ¿qué pasará con nosotras? ¿Qué pasará con Steve? Aquí no dice nada acerca de lo que pasará con Steve cuando se haya ido. Oh, bueno, imagino que Steve irá a... bueno, alguna especie de vida posterior donde tendría unas pequeñas alas de gatito y un pequeño halo, y tal vez una pequeña arpa. Por favor, mamá. ¿Esperas que crea eso? ¡Tiene garras! ¿Cómo podría tocar el arpa con garras? Creo que estás tomando mi explicación muy literalmente. Ah, pero necesito saber. Ay... Pepi, la verdad es que no estoy segura de a dónde iría Steve o qué le pasará si muere. Nadie sabe. Le prometí a Steve que estaría bien. Si tengo que desconectarlo, <susurra> necesito saber que irá a un lugar agradable. Así que... dicen que quieren aprender acerca de la flora y la fauna. Disculpe, señor Finky. No es mi intención cambiar el tema, aprender acerca del origen de la vida es algo fascinante, pero ¿qué hay del final de la vida? ¿Alguna vez tendremos una clase de educación mortal? Bueno, todos vamos a morir algún día, ¿cierto? Es lo que ocurre. Claro, todos tenemos grandes sueños de ir a la escuela superior y usar maquillaje. Pero no importa para qué tren compramos pasaje. Todos llegaremos a la misma estación. ¡La gran M! ¡Muerte! Aceptemos, los niños! ¡Nos dirigimos ciegos hacia el grandioso más allá! ¿O soy la única a la que le importa? ¡Ah! Eh, eh, lo siento. ¿Cuál fue tu pregunta? Filosofía. Estos libros son buenos haciendo preguntas acerca del significado de la muerte, pero ya estoy harta. Quiero respuestas. Todas las religiones difieren acerca de la vida después de la muerte, desde el cielo de los cristianos a la reencarnación del budismo. Pero no existe ninguna referencia respecto a los gatos. Ya no busques, Pepper. Steve puede alcanzar la vida después de la muerte a través de su arte, como el trabajo de Cezanne, Rembrandt, Picasso. Las cortinas desgarradas de Steve van a sobrevivir. Incluso el artista que esculpió la estatua de la nutria alcanzó la inmortalidad. Gracias, pero creo que es hora de consultar a los expertos. Hola, amigos. ¿Qué saben de la muerte? ¿Te refieres a muerte McGinty? Está en clase. O muerte Brumley. Se fue con los olorosos. Muerte Wilson. Saludos, mortal. Soy Lady Astor, Señora de la Tumba. Pepperan, es un placer. Así que has venido a la mesa de almuerzo del macabro mundo de la muerte, buscando conocimiento de la Madre Muerte y sus muchos secretos. Sí, exactamente. ¿Y qué pasa después de morir? Oh, bueno. Mencioné que la Madre Muerte tiene muchos muchos secretos tal vez el varón bongos nuestro ministro de desilusiones pueda ayudarte con los detalles estar muerto es ser uno con los misterios macabros de la divina muerte pero eso no me dice nada. La muerte no es una moda frívola. ¿No tienen la menor idea de lo que en realidad significa? ¿De qué estás hablando? Esto solo nos da la excusa de vernos grandiosos y extraños. Sí, mírame. No aspiro a tener el personaje principal en una obra escolar en ningún momento, ¿entiendes? Es... todo lo que tengo. Ay, entonces ustedes no saben más de la muerte que yo. Lo siento, pero nosotros pensamos que es mejor resaltar por algo siniestro que no resaltar. ¿Te comerás el resto de esa galleta? Has venido en un buen momento. El portal al mundo espiritual hoy está muy fuerte. ¿En verdad puede hablar con la gente del más allá? Sí. Aquel de que preguntas, Steve. Puedo oír su voz rodeándonos. El espíritu de Steve está aquí, diciendo que te extraña. Pero Steve está vivo. Y es un gato. ¡Claro! ¡Claro! ¡Este debe ser Steve McQueen! ¡Pasa todo el tiempo! Oh. Oh. Oh. Espero que el viaje al mundo espiritual haya sido de ayuda. Son 20 dólares. No acepto cheques. Aún no hay cambio, pero tengo esperanza de que se recupere. No te preocupes. Encontraré respuestas. Lo juro. ¿Has intentado hablar con alguien de tu familia? A veces eso ayuda, Pepperan. Si llegas a nuestra edad, no puedes darte el lujo de estar adivinando a dónde irás después de no. la pata. ¡Tienes que saberlo! Y tienes que planear. Me alegra tanto haber venido con ustedes. Parecen ser los únicos que tienen alguna idea. ¡Ay! ¡Ya llegamos! Línea 9, lotes 11 y 12. Deben ser muy cómodos. Conozco al sujeto que hace esto. Le dan 5 dólares extras por un lugar sombreado, ¿eh? No, pero espiritualmente hablando, ¿a dónde irán? ¿Qué? ¿Acaso no hablo español? Línea 9, lote 11 y 12. Es muy fácil, Pepi. El 11 es para mí y el 12 para él. No, el 11 es para ti. Aquí estoy sentado y recordando que el 11 es mío. No, Leo, el 12 es para ti. Yo el 12. Me quedaré en el 12. Se supone que descansaré en paz con las raíces de los árboles en mi espalda. ¿Sabes cuánto oh. odio eso? Gracias, abuela. Gracias, abuelo. Iré caminando. Ya debes estar contenta. Tu egoísmo ha hecho ir a nuestra nieta. Pero siempre duermo del lado izquierdo. Y si necesito levantarme. Nunca sabré nada sobre la muerte. Lo siento, Steve. ¿Craig? Oh, oh. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí está mi abuelo. ¿Sí? A veces vengo y toco para él. Él me enseñó a tocar. Vaya, no lo sabía. Cuando murió, dejé la guitarra. Ya sabes, pensé, él ya está muerto. Y algún día todos vamos a estar muertos. ¿Qué caso tiene? Yo me he sentido así últimamente. ¿Y qué pasó? Un día, tuve el valor de tocar una nota. Solo una. Y cuando la oí, fue como si aún viviera. Sí, me di cuenta de todas las cosas que me enseñó. El tiempo que pasamos juntos no se había ido. Todo está aquí, dentro de mí. Gracias, Craig. Hasta luego. Hasta luego, Pearson. Oh, Pepperán, estuve llamando a tu está casa Está bien, y... doctora. Estoy lista para aceptarlo. Ah. Así que... Es hora. Usted va, ya sabe, a desconectarlo. Bueno, así lo hacemos. ¿Podría dejarnos un momento a solas? Tengo que llevar esto a la tienda, a ver si hay algo que se pueda salvar. ¡Oh! ¡No tiene compasión! ¡Solo le estoy pidiendo un minuto! Adiós, Steve. Siempre estarás conmigo. Ahora lo sé. ¡Pepi! ¡Está bien! Ya lo sé. Los momentos que Steve y yo compartimos siempre estarán en mi corazón. Bien. Hágalo. Solo hágalo. ¿Cuánto escándalo por una máquina de sodas? ¿Una máquina? No tienes por qué preocuparte, jovencita. Voy a cuidar muy bien a Steve. ¿Dónde está mi gato? Steve. La inflamación se dio hace un par de horas. Steve va a recuperarse. Oh, Steve. Mamá. ¡Vamos a casa! ¡Oh, es grandioso tener a Steve en casa! ¿No crees que por 600 dólares al menos podrían haberle limpiado los dientes? ¡Mamá! Uh, ¡Solo decía! Creo que escribiré una carta...